El activismo digital es una herramienta muy poderosa para activar a la ciudadanía que se interese en causas sociales, en causas ambientales, en causas económicas o en cualquier causa en la que queramos exigir eh, que se garanticen derechos o que se generen cambios. El activismo digital sirve para darle voz a los que no la tienen y para utilizar el poder de las redes sociales para que se generen cambios en la sociedad. En nuestro país han pasado cosas maravillosas desde la aprobación de la ley contra el maltrato animal en la que la ciudadanía digital fue un papel, papel, jugó un papel clave para la aprobación de este proyecto de ley hasta que hoy en día los científicos están exigiendo que no se reduzca el presupuesto de la ciencia en el país eh, inclusive pasando por temas tan fundamentales para la salud y el medio ambiente de los colombianos que se prohíba el asbesto que es un material cancerígeno, entonces, como ven, eh, hay una cantidad de temas en los que el activismo digital está jugando un papel preponderante y en los que no es la única solución, pero sí es una herramienta muy valiosa que se mezcla con las estrategias offline, con los plantones tradicionales, para dar mayor visibilidad y voz eh, a través de Internet. El activismo digital al activismo tradicional tienen igual grado de complejidad, no quiere decir que uno sea más importante o más fácil que el otro, eh, son complementarios. Yo siento que un activista hoy en día tiene muchísimo trabajo que hacer en redes, en Internet eh, y si a través de redes Internet logra tener impacto e incidencia con su causa, el activismo tradicional pasa a un segundo rol, pero si no logra tener impacto con sus causas en redes, el activismo tradicional tiene que venir con toda la fuerza a seguir presionando y moviendo los temas que le convoquen. Entonces la mezcla de activismo tradicional con digital es lo que finalmente en Colombia está haciendo que los cambios sean posibles. Change.org es una herramienta en la que más de dos millones de personas han firmado peticiones, todos los días circulan causas de muchas iniciativas de mujeres, ciudadanos que cuentan sus historias y están buscando generar y aportar su granito de arena al país. Más que una plataforma de firmas, es una comunidad de ciudadanos comprometidos con generar cambios en la sociedad. Invitadísimos a que puedan unirse a Change.org con muchas peticiones que circulan hoy en día y a que sean ustedes unos activistas y generen su granito de arena con firmas, compartiendo y uniéndose a las causas que pasan en nuestra plataforma.